señor Neve y hoy os traigo otro cuento, este cuento se llama Arturo y Clementina de Adela Turí y Nela Bosnia, de la editorial Calandraca. Un bonito día de primavera, Arturo y Clementina, dos jóvenes y hermosas tortugas rosadas, se conocieron al borde de un lago y decidieron casarse aquella misma tarde. Clementina, alegre y despreocupada, hacía muchos planes para su vida en común mientras paseaban por la orilla y pescaban algo para cenar. Clementina decía, «Ya verás qué felices seremos. Viajaremos, descubriremos nuevos lagos y conoceremos otras tortugas. Pescaremos peces distintos y encontraremos otras plantas y flores en las orillas. Será una vida maravillosa. Incluso iremos al extranjero. ¿Sabes?» ...siempre he con visitar Venecia. Arturo sonreía y le decía que sí. Pero los días transcurrían siempre igual al borde del lago. Arturo había decidido ir a pescar él solo... ...para que Clementina pudiese descansar. Regresaba a la hora de cenar con renacuajos y caracoles... ...y le preguntaba a Clementina... ...¿Cómo estás, cariño? ¿Has pasado un buen día? Y Clementina suspiraba. Bueno... —Me he aburrido mucho, tres días sola y esperándote. —¿Te has aburrido? —gritó Arturo indignado. —¿Qué dices que te has aburrido? Pues búscate una ocupación. El mundo está lleno de cosas interesantes para hacer. Solo los tontos se aburren. Clementina se avergonzaba de ser tonta, pero no podía evitar seguir aburriéndose. Un día, cuando llegó Arturo, Clementina le dijo... Me gustaría tener una flauta. Aprendería a tocarla, me inventaría canciones bonitas y así la música me distraería. Pero a Arturo aquella idea le pareció absurda. ¿Tú? ¿Tocar la flauta? Estoy seguro de que no serías capaz. Te conozco muy bien, ni tan siquiera distingues las notas y además desafinas. Aquella misma noche Arturo apareció con un bonito gramófono cató bien atado sobre la casa de Clementina mientras le decía Así no lo perderás, eres tan despistada Clementina le dio las gracias pero antes de dormirse se preguntó por qué tenía que cargar con aquel gramófono tan pesado en lugar de una ligera flauta y si sería cierto que ella era tan despistada e incapaz de aprender las notas pero después, un poco avergonzada acabó aceptando que sí ...que seguramente era verdad lo que decía Arturo... ...porque él era muy inteligente... ...respiró resignada y se quedó dormida... ...durante unos días... ...Clementina estuvo escuchando el gramófono... ...pero se cansó... ...aún así, como era un objeto bonito y delicado... ...la tortuga se entretuvo limpiándolo y sacándole brillo... ...a poco tiempo, volvió a aburrirse otra vez... ...un atardecer, mientras observaban las estrellas... ...sobre el mismo lago de siempre... ...Clementina dijo... Arturo, a veces, cuando veo esas flores tan hermosas y con estos colores tan sorprendentes, me emociono mucho. Me gustaría tener una caja de pinturas para poder pintarla. Arturo se reía y se reía y reía. <risa> ¿Pero qué te pasa ahora? ¿Otra idea ridícula? ¿Acaso crees que eres un artista? ¡Qué tontería! <risa> y continuó riendo. Clementina, pensó. Vaya, he vuelto a decir una tontería. A partir de ahora tendré más cuidado, o Arturo se cansará de tener una esposa tan tonta. Y se esforzó por hablar lo menos posible. Arturo enseguida se dio cuenta y se dijo. ¿Qué esposa tan aburrida tengo? No habla nunca, y cuando habla solo dice bobadas. Pese a todo, se sentía un poco culpable y a los pocos días se presentó con un gran paquete. Mira, me he encontrado con mi amigo el pintor y le he comprado un cuadro para ti, para que estés contenta. ¿No decía que te interesaba el arte? Aquí lo tienes, átatelo bien, porque eres tan despistada que acabarás perdiendo. La carga de Clementina poco a poco aumentaba. Un día se le sumó un jarrón de Murano. ¿No decías que te gustaba Venecia? ¡Hala, átatelo bien para que no se te caiga! ¡Eres tan torpe! Otro día apareció con una colección de pipas austríaca en una vitrina. Después, con una enciclopedia que hizo suspirar a Clementina. ¡Ay, si por lo menos supiese leer! Pero llegó el momento en el que hubo que añadir un segundo piso a la casa de Clementina, porque ahora ya tenía decenas de objetos. Clementina, con la casa de dos pisos sobre sus espaldas, ya no podía moverse. Arturo le llevaba la comida y esto le hacía sentirse muy importante. ¡Ah! ¿Qué haría sin mí? le decía. Es cierto, suspiraba Clementina. ¿Qué haría yo sin ti? Poco a poco, la casa de dos pisos también se llenó al completo, pero ahora ya sabían la solución. Sobre la casa de Clementina se levantaron tres nuevos pisos. Hacía ya mucho tiempo que la casa de Clementina se había transformado en un rascacielo, cuando una mañana de primavera decidió que su vida no podía continuar así. No, no, no, no, no. Salió sigilosamente de su casa y se fuera a dar un paseíto. Fue hermoso, pero breve. Arturo volvería a la hora de comer y debería encontrarla en casa, esperándolo, como siempre. ...pero el paseíto se convirtió en una costumbre... ...y Clementina estaba cada vez más feliz con su nueva vida... ...Arturo no sabía nada, pero algo sospechaba... ...¿De qué demonios te ríes ahora? ...¿Parece que te falta un tornillo? ...decía... ...pero a Clementina sus comentarios ya no le importaban... ...ahora, en cuanto Arturo se iba, salía de paseo... ...y él la encontraba cada vez más extraña... ...y la casa cada vez más desordenada... ...pero Clementina comenzaba a ser realmente feliz... ...y las críticas de Arturo ya no le aceptaban. Pero un día cuando Arturo regresó... ...encontró la casa vacía... ...se quedó estupefacto e indignado... ...y muchos años después... ...cuando le contaba las historias a sus amigos... ...le decía... ...era realmente ingrata... ...aquella Clementina... ...no le faltaba de nada... 25 pisos tenía su casa, repletas de tesoros. Las tortugas viven muchísimos años. Puede que Clementina viaja aún feliz por el mundo haciendo sonar su flauta. O tal vez pinte bonito cuadro de flores y plantas. Y si alguna vez te encuentras una tortuga sin la casita, prueba a llamarla. ¡Clementina! ¡Clementina! Y si te responde, podrás decir en verdad... ¿Qué es ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si el cuento te ha gustado, ya sabes, dale a Me Gusta y si quieres ver muchos más, pues suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos!